Hasta un 80% del trabajo diario en Photoshop son las selecciones. Y en este tutorial te enseñaré a trabajar con cada una de ellas. Empecemos con el primer grupo que son las herramientas de selección geométrica y que están aquí en esta primera parte. Vamos a seleccionar el marco rectangular. En el panel de control hay estas opciones que ya te las voy a explicar. El desvanecimiento te recomiendo siempre en cero, más adelante y en esta lección te explicaré el por qué. En el estilo tendremos la opción normal. Con clic y arrastrar hemos creado nuestra primera selección en Photoshop. Si ves esas selecciones eh, o esas, eh, esa línea discontinua que camina a eso Photoshop, se le llama selección. Ahora me voy aquí al menú selección y voy a poner deseleccionar. La segunda opción que tenemos es la proporción fija. Es decir, yo puedo decirle a Photoshop, yo quiero crear eh, fijamente o quiero que crezca a partir de estos valores. Con clic y arrastrar está creciendo de manera proporcional esa selección. Control-D. En estilo vamos a elegir el tamaño fijo. Es decir, yo puedo especificar un tamaño para que me cree una selección de acuerdo a mi requerimiento dando un clic. Ahora voy a poner Control-D. En estilo vamos a elegir la opción de normal. A partir de este momento todos los atajos de teclado que vamos a ver funcionan exactamente igual para todas las herramientas de selección. Lo que tenemos que hacer al principio es lo siguiente. Voy a hacer un, hacer un pequeño zoom aquí, control clic y arrastrar y voy a presionar la barra espaciadora para moverme por el documento. Si te fijas muy bien, estoy en la opción normal. Con clic y arrastrar yo puedo crear una selección. Si voy a la segunda opción que está aquí, con clic y arrastrar, puedo añadir selecciones. La tercera opción, en cambio, resta selecciones. La opción cuarta, en cambio, te permite intersecar selecciones. Muy bien, voy a quedarme con la opción que está aquí, la primera, y también tiene atajos de teclado. Si presionas Shift, clic y arrastras, puedes aumentar selecciones. Si presionas Alt, clic y arrastras, en cambio, vas a restar selecciones. Con la herramienta normal seleccionada y con la herramienta del marco rectangular, vas a hacer esto, mira. Te vas a acercar sobre la selección y te va a aparecer esa flecha blanca. Cuando tienes esa flecha blanca, con clic y arrastrar, perdón, un rato, Voy a hacer un zoom hacia atrás ahí Con clic y arrastrar puedes mover la selección Es algo muy interesante que esto tiene Control Z En cambio si utilizas la herramienta de mover Y otra vez Voy a, voy a hacer un zoom aquí para que veas Mira aquí tienes la, la herramienta Pero si te posas dentro de la selección Te va a salir con esa, con esa tijerita Con clic y arrastrar en cambio Vas a cortar esa selección y la imagen ¿Por qué el color negro? Pues el, porque es el color que está aquí en la barra de herramientas vamos a poner control z para dejarlo ahí otra vez voy a dirigirme aquí a la letra m al atajo de teclado y si presionas eh, alt y control al mismo tiempo puedes duplicar esta selección voy a poner control menos unas dos veces para que lo alcances a ver muy bien ahí ok pero también puedes mover esta selección con la opción aquí a, activa con la primera opción que está acá si presionas flecha hacia arriba mira vas a mover la selección y el contenido de la selección si presionas Shift, flecha hacia arriba en cambio, se va a mover más. Con cualquiera de las flechas, tranquilamente esto se va a mover donde tú quieras. Esto realmente es súper interesante. ¿Qué pasa si pones Control T o Comando T en una Mac? Tranquilamente puedes aumentar o disminuir, sea el tamaño de la proporción o el valor que has, que has pegado. Para aceptar eh, los cambios, simplemente vas a presionar la tecla de Enter. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Archivo y voy a regresar a otra vez a cero. Voy aquí al panel de capas, lo voy a abrir. Si no lo encuentras, te vas a ventana y vas a poner capas o su atajo teclado F7. Con clic y arrastrar yo voy a crear una selección. Me voy aquí a edición y voy a copiar y voy a pegar. El fondo lo voy a ocultar con un clic para que veas el contenido que yo he copiado. Voy aquí un ratito al fondo, voy a dar un clic en el fondo, es importantísimo. Y voy a hacer esto, clic y arrastro voy a copiar y voy a pegar ahora tengo estos dos contenidos que están aquí sobre la capa 1, mira, vas a hacer esto control clic para llenar o para cargar la selección de la capa número 1, ok y ahora te vas a ir aquí a edición pegado especial y pegar dentro, es decir la capa 2 ahora está dentro de la capa 1 y esto es algo fenomenal Recuerda, si cargas la selección, tranquilamente puedes intentar y yo te recomiendo que intentes con las opciones que están aquí para selección. Te invito a seguir practicando y a compartir todo este curso de Photoshop básico con trucos y consejos y te espero en la siguiente lección. Chao.